Hola mi YouTube, si bien bueno el Hola. En Geometry Dash y vamos, el con la vamos la al cuarto la nivel. La Antes me dedicaba a grabar como cuatro niveles, pero me di cuenta que iba a tardar mucho y los videos salieron mal, así que Bien, ahora vamos a tratar de lanzar los niveles. A pesar no tiene tanto, así que... Sí, no veas una... contraés, de bueno, ¿Qué? En, ¿Qué? Todos, en todos los niveles que he jugado hasta ahora no, no, no perdí, pero no, no, más adelante seguro no, no, no, no, no, no, voy a perder. Así que... Vayanse preparando porque cuando el para cuando por pierda, por Así que... Las proteínas. Las no agarro la moneda porque el por que ahí pude perder. Lo que te no es cuerpo, es lo no que voy a agarrar la moneda ahora y tarbanta, porque probablemente pierda. No quiero perder. Dale. Me falta 89%. Dale, usted, usted, usted. Y... Dalej. Nos vemos hasta la próxima. Den like, dislike, comentar, insultar, denunciar. La hasta siempre.